Ultracinema 11 Cine Experimental Film Footage Creative commons y Post Internet Art Bueno, bienvenidos a este nuevo capítulo de su podcast favorito Nada es original El podcast más pirata de las redes Y en esta ocasión, pues ya se acabó Finalmente se acabó la décima edición de Ultracinema Ya por fin, después de seis meses Logramos sobrevivir el Maestro Bund se murió de envidia porque la semana pasada estuvimos acá en el Zócalo de Tepoztlán departiendo con los colegas y celebrando que, que cumplió el festival 10 años. Y bueno, eh, pues ni modo Maestro Bund, te lo perdiste. ¿Quién te manda? Pues sí, ¿cómo? ¿quién me manda a jugarle al vivo y venirme, <risa> venirme a Canadá sin beca y sin ningún tipo de apoyo? Eh, porque pues... Bueno, ya no, voy a, ya no voy a hacer corajes, pero pues le sí. Debías, hubiera, le debías al casero, eso es lo que pasa. Me, me, me hubiera gustado estar por allá. Te, y, te fuiste y, huyendo. Pues, pues lo dirás de chía, pero más o menos. Y, <risa> y bueno, en este podcast no podemos, no podemos ver normalmente, es, pues siempre es eh, solamente audio, pero quienes están ahora... Eh, de invitados, podrán ver que conseguí unas, unas galletas piratas, entonces son galletas, <risa> espérate, espérate, ponlas para la foto, ponlas, ponlas, ponlas. Son, son galletas de avena con crema de cacahuate, entonces, pues quién sabe qué tal estén, también se me hace que no están muy buenas, pero las quise comprar justamente para, para festejar que eh, ya llevamos varias, varias emisiones del podcast Más Pirata de las Redes y ayer fui a ver una película de piratas, entonces vengo Vienes muy ad hoc Vengo muy ad hoc, entonces pues, pues, pues estoy muy, muy contento de estar, estar de regreso. Yo ya sabes que aquí tengo mi parche, que siempre eh, cargo sí. uno en, en, mi bolso, pues en mi bolso, en mi bol, el bolsillo, porque nunca sabes cuándo se va a ocupar. Exacto. Pero bueno, Exacto. Ya, ya estuvo suave de preámbulo. Recuerda que nuestra productora nos abandonó justo porque la hacíamos mucho de emoción, nos platicábamos muy, media hora antes de presentar a nuestros invitados, y ahora estamos verdaderamente... Eh, re, rebosantes de gozo, porque después de pandemia y media, eh, finalmente le, le pudimos dar salida a un proyecto muy, muy interesante, el cuyo resultado ya nos contaron los participantes, pero a mí me dejó muy contento, muy, muy, muy satisfecho y pues agradecerles la paciencia. Por si sí, fue, fue justo un proyecto que surgió en la pandemia, ya, ya le platicaremos a cada, ya, más bien, ya cada uno de los, de los invitados nos, nos platicará cómo, cómo se enteró. Pero les, les cuento un poquito antes de, de, de saludar a nuestros invitados, que eh, esto surgió justo dando talleres, ¿no? Dando talleres de, de, de, ahora sí que divulgando la palabra de la reapropiación, se me ocurrió que como ejercicio tenían que eh, eh, hacer una pequeña intervención sobre materiales de una de mis películas favoritas, que es el, el Simón del Desierto, de Luis Buñuel. Y con ese pretexto, pues empezamos a... a a repartirlo, en el 2020 di como tres veces el taller de manipulación artística de archivos audiovisuales, entonces el ejercicio era el mismo, y, y pues como resultado se nos ocurrió por qué no hacemos que la gente que, que estuvo en los talleres, y la que no, que tenga ganas de, de meter la mano a, a este clásico del cine nacional, pues se, se divierte un rato y, le, y, y, y cree toda una, todo un universo alrededor de esta peli. Y pues sí, se lanzó la convocatoria, nos tardamos un poco, hubo mucha gente ahí que se involucró, la propia coordinadora de repente tenía pues, que perseguir la chuleta, ni modo, la teníamos que dejar que trabajara un rato en lugar de estarle haciendo a, a la coordinación. Nayachel, eh, que no sé por qué no la invitamos, la debimos haber invitado, pero bueno, ya habrá oportunidad. Y bueno, en esta ocasión, pues nos acompaña eh, desde... ¿Tú estás en dónde, Luis Andrés? ¿En el Chilango? No, yo estoy aquí en Puebla, en México. Ah, buenísimo. Nos acompaña Luis Andrés Camacho, que él, él es el autor del fragmento que se llama Simón Challenge. Bienvenido, Luis, Luis Andrés. Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo. También nos acompaña desde... ¿Desde dónde? No sé si estás en Ensenado, en Mexicali. Nunca sé. Basilia. Estoy en San Luis Río Colorado, Sonora, Ítaca. Oh, qué caray. No, bueno. Pero, pero usualmente, ¿dónde estás? En Mexicali Ok, bueno, ni Ensenada, ni, ni, ni Tijuana, sino Mexicali No sé ah, porque soy cosa. ciudadana del mundo, pues no, o sea, no está, puedo andar está, yo en clana, Está, está clana. buenísimo, buenísimo Y ella es autora de un el fragmento que se llama Simón, carne radiactiva Buenísimo, Basilia, qué gusto verte eh, También nos acompaña, eh, eh, Laura, estás en Colombia, tú sí estás en Colombia, ¿no? Hola a todos, sí, en Cali, Colombia Laura Indira Guauque, desde, desde Cali, muchas gracias Laura, a ti te recuerdo de, de nuestro eh, proyecto fallido de, de taller, no cierto, de taller no, de cine club. no sé, ya seminario. nos ah, el seminario también, ya, ya nos platicarás cómo te enteraste de, del proyecto, y por último, pero no menos importante, nos acompaña desde algún lugar de Bolivia, eh, Germán que en compañía de Jessica nos, ellos hacen el, el, el colectivo Video Equilibrio y ellos son los autores perdón Laura es, también se llama eh, su corto se llama carnes Radioactivas, solito y eh, Germán y, y Jessica hicieron el corto que se llama Plutón en Casa 12, gracias Germán Hola, no, buenas noches, gracias a ustedes por invitarnos Estamos aquí desde Sucre, Bolivia, en este momento. Somos colombianos, pero en este momento estamos en Sucre. Buenísimo, buenísimo. Pues bueno, eh, no sé quién quiere empezar por contarnos cómo se enteraron. De, de los de los hay más, son, son 15 cortos en total, incluyendo el mío, que me tomé la, el atrevimiento de incluirlo. Al maestro Bund lo invitamos, pero se pues hizo que la Virgen le habla. Como no, no es este él no se rebaja estos estos proyectos que no que no le reportan ninguna ganancia económica no, merecemos, no, los, no, no, <ríe> no, no, no lo merecemos entonces no nos mandó nada pero bueno tengo este... tengo que tengo que hacer una confesión desde esta alta tribuna <risa> y, y es que no mejor no bueno ya mi modo no, no no no soy fan frangel de Buñuel no me gusta Buñuel entonces, okay, eso eh, es entonces este, no, no me, perdón, no, no, no, no, me, no me llamó. Sin embargo, siento que Sion del Desierto es como de sus obras más experimentales, en todo caso. En caso, sí, sí me parece como, como interesante. Buñuel me parece más interesante como persona, como personaje de la cultura pues, mundial, a fin de cuentas, ¿no? Porque, pues bueno, tuvo su etapa mexicana. Muy importante, pero pues bueno, en España y en Francia, finalmente, este, pero sí, no, no, no soy, no soy, este, fan, fan from hell, honestamente. Híjole. Ni, ni como, no te puedo sacar del zoom porque tú eres el que lo controla, pero. Exactamente. Eh, <risa> y además, y, y, y además luego, luego, luego tengo tengo cuestiones ahí con la, con la colectividad porque necesito el reconocimiento del apapacho y eso se debe yo creo que al abandono de mi padre, pero yo creo que va a estar más interesante la, la charla con el psiquiatra próximamente entonces <risa> ya les platicaré cómo estuvo Es cuando okay. okay. es no lo, lo queremos, lo queremos lo queremos, lo queremos y, y okay. usted como no <risa> pero bueno, en fin eh, ¿quién, ya, yo les iba la, la pregunta antes de ser abruptamente interrumpido por las historias de dolor y, y, y este, incomprensión del maestro Bund era, eh, ¿quién quiere contarnos? Cómo, digo de, de los presentes la, de la única que sé exactamente de dónde salió que me acuerdo, perdón es de Basilia de, de dónde salió el, su corto exactamente pero no sé quién quiere animarse no sé, si Luis Andrés que, que es, cuyo corto es, es eh, digamos Rompe con el, con, con, de por sí rompe con el esquema y con el esquema de, de la repropiación desde otro punto de vista. No sé si nos quieres contar cómo te enteraste y cómo surgió ya que, ya que andas aquí, ya que te subiste al, al, al palco. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, Michelle Ramos. Y a todos los que nos están escuchando y a mis compañeros aquí invitados. Bueno, pues, este, muy interesante lo que comentas. También te haré una pregunta, pero primero respondo la tuya. Eh, pues, ¿cómo me enteré? Bueno, yo siempre he seguido Ultracinema en sus redes, eh, por amigos. Siempre me he sentido este, eh, arropado por todos los, todos los medios audiovisuales y ejemplos que nos muestran. Todo lo que he seleccionado, todos los espacios alternativos, el hecho de Creative Commons, etc. Entonces, eh, formamos parte de la misma filosofía de vida, ¿no? Entonces, por eso los he seguido continuamente, a diferencia del maestro Antonio Wood, este, yo sí soy ferviente heaven Angel fan de, de Buñuel. Y pues nomás veo el letrero que dice, apropiación, Luis Buñuel, ¿quién le entra? Vamos, justo en ese momento yo había terminado de... Este, de aquí soy, dijiste, de aquí soy. De, exacto, o como dirían los chavos, ¿no? este Sí soy, sí soy interminablemente para reafirmar su identidad viéndose un espejo audiovisual. Sí, entonces justamente... Este, había terminado yo mi semestre mis clases académicas con mis alumnos, estábamos en el tiempo exacto para realizarlo, ¿no? Y inmediatamente dije, ¿qué, qué, qué, ¿qué cosa más loca vamos a hacer? Porque Buñuel en sí mismo es loco. Entonces dije, vamos a hacer una apropiación completamente distinta. Voy a tomar el concepto de esta persona que está justamente el, el, eh, esta persona en la columna y por qué lo está haciendo, entonces me puse a investigar, me puse a volver a leer el libro de Buñuel, el, su autobiografía, eh, y para saber específicamente de dónde vino este asunto, y entonces a partir de ahí fue que retomé este juego. Entonces, este, eso sería como, conforme me, me llamó la convocatoria, inmediatamente me puse a trabajar al respecto. Dije, sí, ¿por qué no? Aquí indudablemente no tengo ninguna duda, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, quisiera preguntarte a ti, este, Michael... Eh, ¿A qué te re, me llamó mucho la atención esta introducción que diste con respecto a otro tipo de reapropiación a la que estamos acostumbrados? Eso, eso me llama. ¿A qué reapropiación te refieres? Generalmente, la que se utiliza en ultracinema, y ahora, ¿a qué apropiación yo me estoy refiriendo? Me gustaría saber. Sí, digo, usualmente, la, digo, la, el resto de los cortos se, lo, se reapropia de las imágenes como tal, ¿no? O sea, agarraron un fragmento, o sea bajados de YouTube o, o, o de su propia copia, yo que sé, hay una, incluso una copia que tiene subtítulos en Checoslumbraco, yo que sé, pero hubo gente que trabajó con eso, y tú lo que hiciste fue reapropiarte de la historia y recrearla. De hecho, una de las actrices que, que, que digamos, hace el papel de, del diablo, que en su momento hizo Silvia Pinal, es Don Anahí, que es así que, vieja conocida de, de Ultra Cinema. le mandamos un saludo, espero que nos esté escuchando, Claro que sí, ahí le vamos y a informar. Conocemos su trabajo, hemos, le hemos invitado a, a conversaciones también. Sí, Entonces, bueno, este, de hecho, ahí por ahí, me, me, ella posteó, no, no, no sé dónde, que, que había actuado en un corto y ya le pregunté, ¿Oye, ¿a poco fue para, para el de, de, de desierto cierto de Simoncitos? Entonces, bueno, la verdad me emocionó mucho saber que, que iba a ser eh, como que medio, medio, medio actuación y te digo de alguna manera pues si sí rompes el esquema del resto de los cortos por eso es pues, mm. otro tipo de, de apropiación que no es muy común no no es muy común eh, eh, en esta en este corte más pues, tradicional por decirlo de alguna forma no sentarte a, edita, a editar con los materiales que ya que ya están por eso por ahí, por ahí va la, la mención. Ah, qué muy, muy interesante lo que mencionas, Michelle. Sí, este, pues para mí fue más divertido jugar con el concepto y traerlo a la contemporaneidad. Y pues mi, nuestra amiga Ana ahí, pues creo que quedó muy bien ahí como, no como no, el diablo moderno, ¿no? Las redes sociales, el algoritmo que está listo para embullirnos a todos, el sacro santo algoritmo de las empresas, ¿no? Su defensor máximo. Entonces, este, me pareció muy interesante jugar con el concepto y solo la imagen que reutilicé es cuando el propio Simón ve que ya tiene una película sobre él, ¿no? Y entonces, este, él ve la película de Muñoz. Entonces, ese juego me pareció muy, muy interesante y me encanta que aquí Ultracinema diga, pueden hacer ustedes lo que literalmente lo que quisieran, ¿no? Entonces, yo me lo tomé literalmente... Extrae. No, Está y está y está fantástico porque al final de cuentas lo que estamos pro, promulgando, proponiendo y, pro, y, y, y e intentando que la gente haga, pues es eso. O sea, que se reapropie de las imágenes. Si es necesario crear cosas que le que le que redondeen el mensaje, pues adelante. O sea, aquí no este este cine no tiene límites, no tiene reglas, no tiene nadie nos va a venir a decir, ay, esto sí es una película y esto no, no. Todas son películas, todas valen. Y, y bueno, ya que ya que tuvimos ahí un invitado especial, ya vi a tu gatito, Laura. Tu gatito. Cuéntanos, eh, aprovechando el viaje, yo le, les digo, le, el, fue en el 2020, me invitó el Ministerio de Cultura de Colombia a dar el taller. Tengo la ligera impresión de que por ahí se enteraron, la, honestamente, no me acuerdo qué hice la semana pasada, bueno, sí me acuerdo, estuve en la, en la clausura de Ultracinema, pero pues había muchos colegas participantes. No sé si, si, si tú fuiste una de esas participantes al taller o cómo te enteraste. ¿O fue a lo mejor en estos, en estos, el seminario y el, el cineclub. Mira, la, la primera vez que yo tuve contacto con, contigo y con el Festival Ultracinema fue precisamente en un seminario de periodismo y comunicación cultural que dio el Ministerio de Cultura acá en Colombia, y tú diste un taller sobre computar. Ok. Para mí era completamente nuevo, no solo el término, sino en general todo el universo de la reapropiación. A partir de ese taller pues, se generaron una serie de dudas y empecé a seguir como lo que, lo que pasa con el festival, lo que hacen ustedes. Eh, empecé a seguir a ultracinema y a Poética de la reapropiación y por ese medio me entero yo de la convocatoria que abrieron ustedes como antes de la pandemia o durante los primeros meses de la pandemia. Yo, la verdad, también, al igual que Antonio, no soy fan de, de Luis Buñuel, y, y debo decir que disfruté más la película de reapropiación que la película de Luis sí. La película como quedó, y decidí unirme eh, con, con esta pieza por como la, la invitación al juego que para mí implicaba esa convocatoria. Entonces me vi Simón del desierto eh, y, y desde el lugar donde más me tocó, pues decidí como aventurarme a hacer una reapropiación. Yo soy muy nueva en esta locura en la que ustedes ya se mueven como peces en el agua y me parecía muy rico como poder precisamente reapropiarme. Eh, sin embargo, yo también hago como un ejercicio como performático en torno a, a esa lectura que, que, que tengo sobre la obra. Me encantó el fragmento de Luis Andrés, me lo soñé muchísimo, porque sin saber del tema, igual entendí que era una manera diferente de abordar esto de la reapropiación, y me pareció súper genial. Y en general me disfruté muchísimo la película, muchísimo, por, porque... Mmm, Sí, sentí que tenía un ritmo que para mí era mucho más activo, eh, mucho más estimulante que la película de Uniós, que igual me parece que, no solo porque es un clásico, sino que realmente es, es experimental y tiene muchas cosas muy interesantes. Eh, y me quedo con, no sé, me parece una experiencia demasiado ganadora, lo que pasó aquí, demasiado ganadora. O sea, poder ver la película y luego ver la película de la apropiación es un viaje y eso me parece encantado, lo disfruté muchísimo y estoy muy contenta de haber participado y sigo uh, en redes sociales, por redes sociales porque me enteré y lo sigo a ustedes porque me parece muy chévere lo que hacen e intento como agarrar cositas para reapropiármelas y eso ya es pirata que también me encanta ese concepto. Oye Laura, pues qué maravilla, la verdad es que me siento contento de, de, de, de saber que hemos ido ahí ganando adeptos. Esta, esta... Deberíamos convertirlo en una iglesia, maestro Bundyan, ya estaríamos ricos, ya podríamos hacer todos los pinches festivales del mundo si, les, si, si hiciéramos una iglesia de la reapropiación, porque eh, los... es eso, ¿no? yo lo digo un poco de broma, así de, de divulgar la palabra de la reapropiación, pero con el testimonio claro. de, de Laura. Hombre, la ahorita ya lo grabamos, entonces lo podemos emplear como para ir ganando adeptos, porque pues está padre saber que, que algo que hicimos le, le tocó, le movió a la, a la gente y, y, y hemos ido ganando, ganando terreno. Gracias, Laura, por, por compartirnos. sí Inicia a reapropiar. Este, sí. Lo más son los pastores. Nada me <risa> Ya, ya, ya voy a poner al maestro Bunda a escribir el, el, el, el, los 10 mandamientos de la repropiación y así de, vamos a ir. genial. Muy... Un manifiesto. <ríe> Mínimo un manifiesto, sí, sí. Pero y, bueno. A mí que me encantan los manifiestos, sí. <ríe> por me, eso, por me, eso. Por me, eso. Me, <ríe> me gusta mucho esa idea, la verdad. Y, Buenísimo. Y, y, Oye, Germán, perdón, Antonio, perdón, te, te interrumpí. No, ayer, ayer vi una película en una iglesia, entonces, pues, bueno... <ríe> El, el cine es un templo también, ¿no? Entonces, por pues, supuesto, sin duda. ¿por qué no? <risa> Siempre lo ha sido. Buenísimo. A ver, ahora sí, este Germán, cuéntanos. Yo eh, eh, quiero pensar que también por ahí tuvo que ver esta, esta visita virtual colombiana, pero cuéntame, ¿cómo, cómo supiste del, del, del proyecto? Bueno, no, nosotros la verdad es que, bueno, te contaba antes de empezar que nosotros somos unos viajeros, llevamos viajando por Sudamérica eh, casi dos años y un poco más. Y habíamos viajado por Colombia tres años y nosotros pues ya habíamos empezado a trabajar, o hemos trabajado toda nuestra vida en cine tradicional. Pero con el viaje empezamos a darnos cuenta que queríamos contar cosas de maneras diferentes y en esa búsqueda de nuevas formas, de nuevas eh, posibilidades, pues nos encontramos con un podcast que es el de ustedes y empezamos a abrir como el camino, a escuchar gente, a buscar referencias. Y, en, bueno, y después pues buscamos la página, los empezamos a seguir y cuando salió la convocatoria pues dijimos eh, participemos, a ver cómo nos va, a ver si, si nos estamos metiendo como por el lado que es, si de verdad estamos como metiéndonos de verdad en la parte experimental y entonces pues conocerlos a ustedes para nosotros ha sido muy importante porque nos ha abierto por lo menos la, las posibilidades y esta visión diferente. Entonces hemos ido trabajando, de ahí descubrimos eh, pues la convocatoria que ustedes hicieron. Estábamos en Colombia cuando cuando esto sucede y nos empezamos a, a jugar el asunto por por el lado bueno cuando vemos bueno yo no había visto Simón en el desierto ya había visto la película de Buñuel que más me ha gustado siempre ha sido el Ángel Exterminador pero no había visto eh, Simón cuando vi Simón lo primero que dije yo es que hay un aquí hay una discusión con el creador. Eh, y hacia allá me metí, y entonces hicimos un ejercicio con una astróloga de Salento Quindío, en Colombia, y le dije, oye, ¿por qué no le haces una carta astral al personaje y le haces una carta astral a Unuel? A ver qué pasa. Y en esa, entonces, fue donde ella nos hizo toda una, bueno, toda, igual para ella también era súper extraño, porque primero le estaba haciendo una carta astral a alguien que se había a un, muerto. Claro. segundo un personaje ficticio. Por supuesto. Entonces ella decía como, bueno, bueno, hagámoslo, y entonces en toda esa charla que, que nosotros estuvimos eh, eh, desarrollando, eh, resulta que Plutón está en la Casa 12, ¿sí? en, la, en, la, en la carta astral de, de Buñuel, y entonces ella nos echa todo este rollo, y yo digo, bueno, ¿por qué no hacemos una discusión entre el creador, pero que el creador de, de, de Simón es Buñuel, y eso es lo que nosotros desarrollamos en el corte, más o menos, por ahí la cosa. Entonces, pues la verdad sí es agradecer mucho primero pues que nos inviten y segundo pues porque está muy bueno eh, poder participar de esto que para nosotros ha sido tan importante pues mira esto que, una, nos, Tomás. que una, estos que nos cuentas me parece verdaderamente enloquecido o sea lo, el poder del cine experimental espero me encantaría que las personas que deciden en, en, a los altos niveles del cine mexicano pudieran escuchar este podcast Y se dieran cuenta del la, el poder mágico que tiene el cine experimental Y de los elementos que te puedes agarrar para poder hacer una película Porque me parece, eh, eh, perdón, pero me parece muy loco, muy enloquecido que le hayan hecho una carta Pero es brillante, o sea, es enloquecidamente genial Porque el, el corte, bueno, pues sí hace, hace jugar ahí a, a, al propio Buñuel y, y, y, y, y con eso que nos cuentas, pues ya como que hacen, me hacen a mí muchos clics en la cabeza, ¿no? De lo, de lo que estamos viendo en, en, en el cortito. Es absolutamente genial. Y pues gracias también por... por, por sí, me... además es muy divertido. Sí, pues, o sea, digo, la verdad es que es, me imagino que incluso que la, la propia lectura debe, debe, deben haberla grabado, porque eso debe haber sido fantástico, ¿no? La lectura sí, de, no y de hecho, ¿sabes que lo tenemos? De hecho, lo te, la tenemos. Nosotros grabamos porque... pues la puse y poniendo una cámara, grabándola a ella, porque ella iba viendo la película, pues, con la carta en la mano, va viendo la película, y claro, va viendo también cosas del personaje, bueno, como trabajan los astrónicos. Sí, pues, y no. Y bueno. ella fue haciéndole una referencia a Simón, que está lo ahí. Ese en sí es otro corto, otra película experimental, o sea, no, no, alguien que le echa la las cartas a un personaje, no, estaba brutal, pero bueno. La historia de alguien que le echa las cartas a o a Simón. Bueno, está, está bueno. fantástico. Pero bueno, ahorita seguimos, seguimos platicando, pero ya nada más para, para cerrar este primer bloque de, de intervenciones, eh, querida Basilia, pues de ti sí recuerdo perfectamente que te, te conocí en un taller de los que organizó nuestra querida Yadira, Yadira, si nos escuchas, un saludo que tristemente nos abandonó del podcast después de la primera temporada, porque bueno, pues igual tenía que ir a perseguir la chuleta, los únicos que no tenemos nada que hacer, son el maestro Bunt, porque él es rico y vive en un palacete ahorita en Montreal, y yo pues porque no sé por qué, pero aquí, aquí ando. Entonces, este, cuéntanos, bueno, por si querés, yo ya me sé la historia, pero cuéntanosla de, de viva voz. Bueno, pues eh, todo empieza con, como mencionas, en, en Imperfecto, un, fe, un festival que organizaba en aquellos momentos, Yadira, y bueno... Eh, me encuentro con dos grandes maestros en mi vida, los considero, porque sí si me cambian radicalmente. Yo tengo 20 años en la academia dando medios audiovisuales y, y doy cátedra en, también en videodanza, pero de pronto me, me, me encuentro con el maestro Bundy y con, con Micha. Y pues a Maya Deren es mi, es mi pastora, nada me faltará. este adoradora siempre. Y bueno, de pronto eh, empiezo a deconstruirme y aceptar que en otros modos de ser, de pensar y de construir cursos audiovisuales son posibles. Y bueno, eso lo hago en un momento de transición para el mundo, desde mi casa. Y a, acompañada, sintiéndome tan en soledad por mucho tiempo, no sabía que existían estas posibilidades y de pronto me encuentro unida a un grupo que... Que, que, que piensa un poco igual que yo, pero mucho más avanzados, ¿no? Y, bueno, surge esta posibilidad de establecer un diálogo con Simón, que finalmente me fui justo por esta nostalgia que tenía de, de poder bailar, de poder trabajar, de hacer... De hacer o de usar las cámaras en movimiento, bueno las cámaras, la pantalla como espacio coreográfico es una de las posibilidades para nombrar la videodanza y bueno también está atravesada por el, el, el coreocinema propuesto por Maya Deren. entonces ahí encontré la posibilidad de encontrar una coreografía entre el Diablo y Simón eh, hacia el final de la, de la, de la película, lastimosamente había trabajado en, en un proyecto un poco más largo, que duraba unos 10 minutos, pero hubo problemas ahí con el codec y tuve que terminar enviando lo que hice en 2020. Eh, pero, pues sí, es como Simón preguntando cómo se llama ese baile y el diablo contestándoles, carne radioactiva, es el baile final. Juego eh, con una manipulación de, de, de, la, de la voz. Y bueno, respetó el, el sonido de, de, la, de la música final, de, de la escena final, pero sí empiezo a alterar la imagen de tal forma que Simón empieza a bailar en el desierto con, con el diablo, ¿no? Y, y ya se, se, se, se atraviesa hacia, hacia el punto culmen de la, de la película. Y me pareció muy sanador, o sea, también el cine de reapropiación, el cine creador, el cine que te da la oportunidad de eh, utilizar herramientas que ya están y traerlas a, a, al uso de lo, que, de, lo que, de lo que estás atravesando, pues me, me pareció... No creo que tenga la posibilidad, dentro de toda la capacidad de denunciar el mundo que, que, que tengo, no, no encuentro las palabras para, para poder transmitir lo, lo pacífico o lo, lo amoroso que fue poder tener este encuentro y poder, poder bailar, danzar en un momento en el que estábamos confinados, en un momento en el que le debíamos tener miedo al otro. Sin embargo, jamás sucedió. Nosotros seguimos encontrando las formas de construir redes y de estar cerca a la distancia y de seguir construyendo. Eh, eso me queda y eso es producto de Simón, eh, carne radioactiva. Fantástico, <risa> fantástico, Vasilia, ya nos vas a hacer llorar. <risa> Pero sí, no, tienes toda la razón, digo, este es un, un proyecto absolutamente pandémico, ¿no? O sea, surgió de, de empezar a dar talleres en la pandemia, como le decía yo al maestro, Bunda, hay que hacer algo, nos vamos a volver locos. Y lo primero que se nos ocurrió, pues fue empezamos a dar talleres y teníamos la gran ventaja, que ahora el cine tradicional ya descubrió, es que, podemos, ...que sabíamos hacer películas sentados en nuestra computadora. Hay otros cines que necesitan todo un aparato, incluso burocrático, de, que, que, que, para poder finalmente crear algo... ...cuando nosotros lo único que necesitamos es nuestra imaginación y un programa para descargar... ...o para ripiar <risa> DVDs, o blu rays o lo que sea. Eh, entonces, o incluso ni eso, ¿no? Simplemente con el banco de imágenes que ya tenemos podemos hacer eso y, y, y mil maravillas. Entonces, en ese momento era como, bueno, pues, ¿qué hacemos? Vamos a, a, a hacer algo porque nos vamos a volver locos, empezamos a dar talleres. Y justo de ahí, pues, surge, ¿no? Ya les contaba, surge la idea de... Ya Ultracinema tenía, cuando era, se llamaba Jornadas de Reapropiación, ya había, ya había habido ahí la, la, la experiencia de, de invitar a colegas, amigos, oigan, pues, ¿saben qué? Hagan algo pensando en México, o si tienen algo que tenga que ver como, como con una onda mexicana, pues compártanlo y armamos una película que de repente, pues es también interesante, ¿no? Hacer una compilación de que, que, que tenga justo lo que tiene el desierto de Simón, distintas miradas, distintos procesos creativos. Entonces en ese momento, en el 2013, creamos eh, Manifiesto México. Hubo un intento de hacer Manifiesto México 2, con otra, con otra lógica, pero igual, bueno, la, este, este proyecto ultracinema está lleno, lleno de triunfaracasos, como dice nuestro buen amigo Bruno Varela, y ese fue pues, uno de estos fracasos eh, sonoros, porque no, no se logró, por muchas razones, este, concretar, pero surgió la idea también de, pues, bueno, de los mexicanos somos muy, pues muy tropicales, en, por decirlo de una forma así, entonces surgió la idea de, vamos a apropiarnos de material porno, y hacemos una película colectiva de reapropiación, entonces de ahí surge mexican erótica, que es un homenaje a Swedish Erótica, los que conocemos un poquito del tema... ...sabemos que hay una serie este, famosísima, Swedish Erótica, porque los suecos... ...por allá como que el frío los hace ser menos mojigatos, entonces bueno, son, son muy locochones... ...entonces acá nuestra propia versión de, de, de, del porno reapropiado se llama... mexican erótica está en el, en, el, en el Vimeo de, de Ultracinema, está disponible como tanto Manifiesto México como esta pero entonces había que hacer algo, no había que, había que jugar con, con algo, y bueno, maravillosamente eh, surge el desierto de Simón, que pues sí, afortunadamente ha tenido eh, buen recibimiento de entrada a los autores, me parece que eso es importante, que, que les haya gustado, que les haya parecido interesante, hubo por ahí ya, hubo un momento en el que estábamos a punto de tirar el ARPA con este proyecto, afortunadamente no, no lo, no lo hicimos, y así fuera el último día del festival, pero bueno, logramos estrenarla. Entonces, no sé, maestro Bunt, ¿usted tiene algún, alguna pregunta que le quiera hacer a nuestros invitados? Yo tengo sí, varias. Yo tengo bueno, muchas, pues, yo, de pues yo también, porque a, a mí me parece como, como, como, como interesante ver que de, de alguna manera todos los proyectos, bueno, casi todos, incluyen el, el, el, el elemento de... La repetición, ¿no? Que yo creo que la repetición es como una especie de, pues, de, de categoría estética muy contemporánea, ¿no? No sé si me quisieran platicar un poco acerca de, de esto, de, este, de esta cuestión, porque pues incluso el tuyo, Micha, tiene elementos de, de repetición constante. Y, y, y, y bueno, el de Basilea sin duda, ¿no? Este, como que la repetición es un elemento como que está siempre presente. No sé si me quieran pl pl platicar incluso el, el, el, el de... El de video equilibrio, pues también, ¿no? Tiene, juega con elementos de, de repetición en general, en general, todos, ¿no? Y bueno, ahorita, eh, eh, específicamente con, con Laura, pues platicaremos, porque sí hay un elemento que ella mencionaba como muy performático, no necesariamente repetición. Y yo estoy encantado con el paseo del gato de Laura. Estar en, eh, yo creo que hay que, que eh, si, si Maya Deren hizo la vida privada del gato, pues hay que, hay que reapropiarnos de películas de gatos y hacer algo así, porque pues, pues, podría pues ser en, algo... En tus tiempos libres, Maestro Bund, ya locuante. estás. O, o quizá pueda ser el tema para la siguiente película. Pues no estaría sí, mal, pues no pero, estaría mal. Siento que tiene nostalgia desde cierta gatita. Bueno, eso también, eso también es cierto, es muy cierto. Pero bueno, platíquenme un poco de, de, de cómo, cómo abordaron el, el fenómeno de la repetición. Pero creo que vas a tener que usar tu dedo flamígero porque ya sabes que de repente nos da pena. A ver, Basilia. <risa> Yo no automático. No, pues sí, este, completamente tenía que ver con esos obsesivos días circulares en los que estábamos inmersos. Y eh, un poco también tenía que ver con, incluso este, ya había trabajado para un video con, con, con usted, Maestro Bun, eh, que se llamaba Los Días Raros. Y también tenía que ver con este sentido de la repetición, la repetición, la repetición. Justo también eh, planteándome el escenario desde donde estaba creando las posibilidades en las que los días pasaban y se repetían y se repetían. Justo también me pareció interesante atravesar el discurso con, con, con esas categorías estéticas postmodernas de, de, de look, ¿no? Y con toda la, con toda la alevosía, eh, lo, lo utilicé para, para hacer transición, pero también como para recordar que las cosas pasan y volvieron a pasar y volvieron a pasar y volvieron a pasar. Incluso también cuando estaba montando mi cabeza la manera en la que se repetía la, la, la misma idea. no Eso eso fue lo que lo que me atravesó y lo que me lo que me sirvió como catalizador. Oye, Basilia, me voy a reapropiar de algo que dijiste en tu intervención anterior. Y digo, nosotros posteamos eventos, o sea, estamos tratando esta edición pasada, se trató pues de juntar y, y hacer los, los eventos interesantes, conversaciones interesantes, con gente interesante. Y, y, y bueno, de eso, de eso pues sí, siempre estamos como trabajando. Pero cuando posteamos cosas como esa pues tenemos que 5 o 10 likes, ¿no? O sea, como que igual, incluso se, se, hay que decirlo, hay que aceptarlo. Somos poquitos los que nos conectamos y aprovechamos eso. Pero no pongamos un meme porque ¡puff! se vuelve loca la gente, ¿no? O sea, los memes, o sea, lo, lo, el, el, el récord de, de, de posteos y, re, y reposteos, de, de likes y reposteos de, de, de ultracinema es un, es un meme. Entonces me voy a hacer un meme, con lo que acabas de decir, pues, amiga, date cuenta, deconstruyete y acepta que otros modos de creación audiovisual son posibles. Así voy a... Entonces, este, pero bueno, nada más quería... quería a favor, a favor. Meter mi cuchara porque me pareció fantástico esa frase. Entonces, eh, ¿quién más, Antonio? ¿Quién designa un, un segundo participante? Pues tú, porque pues, a fin de cuentas... <risa> El no, yo soy el conductor de este programa, y yo, yo, vengo, yo soy, de cho, yo soy como, como decían los niños de cuando jugaban, yo soy de chocolate. No, yo no ¿por qué? Porque, pues <risa> tú hiciste el Psycho Simon, que también yo estoy está, ahí viendo locochón, está viendo está <risa> viendo está muy padre. Pues mira, a mí me gusta, que justo es uno de los problemas que, que tengo en la vida, quizá, quizá, bueno, no sé qué tanto es un problema, pero me gusta editar con la música. O sea, yo no puedo sentarme a editar eh, cosas si no tienen una base musical, a mí mi, mi cerebro no funciona así. Eh, de hecho, me han pedido amigos, o, o siempre ando yo ahí, de, ah, yo te ayudo a editar, y he editado un par de cortos de ficción, pero no, no, me, no, no, no terminan de, de gustarme porque no, no siento esa, esa cosa rítmica, entonces he hecho muy poquitas cosas, la verdad mm -hmm. es que la gestión audiovisual no te deja, la gestión de esto no te deja mucho tiempo para crear, entonces por ahí me, me encontré una especie de plugin que, que le pones al Premiere y te genera como pequeños clips así enloquecidos. Y dije, ah, fuerza. Entonces, no, no, yo no, honestamente no me senté a pegar y, y cada cosito, porque entonces imagínate, o sea, no, no, no hubiera acabado nunca. Pero es una cosa que tú le pones a, a tu video y solita se vuelve loca. Entonces ya lo que yo hice fue buscar una música que empatara con eso. Y que, y que me, me resonaron en la cabeza, porque lo intenté hacer pedacito por pedacito y voltearlo y demás, y la, la verdad es que no. Entonces, en realidad, el crédito de, de mi corto se lo debería eh, editado por Premiere, <risa> <o, risa> <risa> <risa> Premier, sí, sí, porque en realidad yo lo único que hice fue picarle y, y dejar que la, que, la, que la serendipia random ahí de, de, de ese como especie de plugin, que, que, que no sé, de esas cosas que suceden, no sé si a ustedes les pasan. Pero a mí me ha pasado ya un par de veces que de repente el... el de hecho, por ejemplo, Photoshop, estas acciones, no sé si, si saben, ¿no? Que hay cosas que tú le puedes cargar y, y, y te genera como actividades en Photoshop, se llaman acciones, y para que no tengas tú que estarlas haciendo, de repente se las cargo, hago una cosa que, ¡ay, qué maravilla! Y luego pasa el tiempo y se la quiero volver a, quiero volver a usar y mágicamente desapareció. Pues así me pasó con esta cosa del plugin. Yo ya no lo, no lo encontré, ni recuerdo cómo se llama, de repente le cargo cosas a mi compu. Eh, no sé ni por qué, de hecho así fue como aprendí a editar, echándolas a perder y bajándome cosas de, de, de lugares piratas. Y en mi trayectoria ya, ya lo he practicado en los talleres. He descompuesto una y mil computadoras para andarme bajando cosas que, que no debo, pero bueno, entonces un poquito así y ya cuando, cuando quedó, porque le, le podías, me acuerdo bien que le podías como poner parámetros, entonces podía poner más, más loco o menos loco, Yo eh, dije, bueno, tengo que buscar una, algo, algo que, que, que empate la música y, y así, así quedó, o sea, en realidad no, no, no, no tengo la paciencia para pues, sentarme a editar. Y, y justo me hacía Antonio Arango, un, otro amigo, colega, eh, me decía, yo no sé por qué anda siempre diciendo que, ay, que, que, que los videos este, abstractos y no sé qué, es tu pieza de, de Simón, de, de, del desierto del Simón, es de lo más abstracto, porque yo siempre me ando quejando, ¿no? Que, que Bueno, no, no queja, pero que yo, yo eh, he dicho fuerte, que he dicho que que cine experimental más abstracto, yo simplemente, yo no lo entiendo. No, yo, si yo pudiera, si, si este fuera mi festival, yo no lo programaría, ¿verdad? Pero bueno, como no, como no es mi festival, yo no pondría mi corto de Simón, ¿no? Por ejemplo, no, no, no. Pero bueno, la, la onda era así, como la idea de jugar con las imágenes. Y, y pues sí, todo el crédito al, al, al premier. ¿Ya me hiciste revelar mi secreto, Antonio? No, bueno. pues, pues, el Pedro Jiménez, ¿no? y después, ¿qué es lo ponemos y después es como muere la gente, ¿no? Exacto. Exacto, exacto. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita voymiacofi.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You Facebook Pues a mí lo que, lo, lo que también me, me interesó muchísimo en el caso de... De, de Plutón en, en casa 2 es el, el uso de, de, del material de, de, de las imágenes del mismo Buñuel, ¿no? Eso se me hizo súper, súper interesante porque ahí como que nos aterriza el autor y la obra, ¿no? Porque también está, usaron parte de un perro andaluz y, uh -huh. eh, y también hay elementos de, de, de repetición. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegaron a, esta, a, esta, pues a este trabajo, ¿no? a, esta, a, esta, a esta pieza? Sí, eh, bueno, pues toma, retomando un poco también la pregunta, quería decir que con respecto a la repetición, me parece que se ve casi siempre como un error, cuando algo se repite, se creería que es un error lo que se está sucediendo ahí, y me parece que eso es básico para lo que queremos hacer ahora, que es como... Hacer eh, llamar la atención para las personas que están viendo que lo no que acaba de ver está pasando algo diferente. Entonces, ahí el, el elemento de la repetición me parece fundamental para poder eh, romper como con, la, con lo tradicional. Ya yendo al, al corto, pues nosotros quisimos eh, también hacer como un juego plástico. Traté en la edición como este hacer esta sobreposición de las imágenes, poniéndole como estos colores. Eh, como hablábamos de todo esto que era la astrología, pues. Eh, puse todos estos cielos de color, además de darle color a la película, eso me, eh, eso me estaba así como, como tratando a mí de, de en ese momento de poder como expresar, además por lo que hablábamos, esto es pandémico, entonces todo se veía re gris y decía, no, esto se necesita ponerle color porque si no nos vamos aquí a suicidar todos en esta, en esta vaina, aunque la verdad también sea ha dicha, yo vivía en un pueblo muy pintoresco, muy lindo de Colombia, entonces eh, todo era una gran mezcla, yo no podía pensar que que lo que íbamos a hacer con, con eh, Simón en el desierto tendría que ser a blanco y negro, tenía que tener color. Eso era lo primero que, que nosotros definimos cuando empezamos la construcción. Entonces, eh, vamos a pintar y vamos a hacer toda esta discusión entre su creador y la obra. Y pues insisto en lo de la repetición. En el trabajo que nosotros hemos empezado a adelantar como videoequilibrio, estamos jugando a tratar de generar con el error. Por ejemplo, eh, nosotros manejamos diferentes tipos de, de dispositivos de grabación, sin importar cuál sea, y hemos creído que todo lo que pasa entre la acción y el corte es fundamental, pero lo que hay antes y después de, eso, de, de ese hecho tan cinematográfico, ese material de análisis y de, de verdad para ponerle uno como toda la atención y desde ahí empezar a crear. Entonces, ese error que se, sum, que se le suma un poco a lo de la repetición es donde te da más posibilidades de ir creando como cosas diferentes. No, pues sí, yo, yo creo que tiene mucho que ver, algo de, lo, de los temas que siempre eh, hacemos hincapié es un poco la serendipia, pero tú pones el, el, el, o sea, la serendipia de crear así, ¿no? Yo les decía, bueno, simplemente yo dejé que el plugin actuara y en, en caso, por ejemplo, del, del cine experimental que... que que, que apela un poco al, al, a, los, a la naturaleza, gente que entierra las películas, o que, o que le echa eh, alguna cosa al, al, directamente al, al, al film, le echa algún elemento químico, pues es por así que las cosas pasan, ¿no? Pero tú a, pones el acento en, otro, en otra situación que también es, tiene que ver mucho con el cine experimental, que es el error, el error visto como... como como algo que está mal, porque así nos han acostumbrado eh, el cine hegemónico, no el, el cine tradicional, que el cine se hace de la A a la Z y cualquier otra forma de hacer cine está equivocada, está mal, ¿no? Entonces, claro. pero, pero acá, eh, que es un, otro, otra de las cosas maravillosas eh, del cine experimental, es justo, podemos jugar con esos errores, incluso errores de edición, ¿no? Ahí está el glitch, el glitch es una forma de error de la computadora, del video, y, y eh, es súper interesante esto que, que mencionas, Germán. Está, está fantástico. Sí, y qué más te iba a decir. Por ejemplo, nosotros, eh, escuchando un poco lo que tú me dices, de, de primero de que no tenemos un público tan amplio como lo es el cine hegemónico como lo llamas, eh, nosotros es, dentro del viaje lo que hemos decidido hacer, cargamos un, un proyector y buscamos lugares donde podamos presentar nuestra película. Nos volvimos casi que los mismos exhibidores porque si no ha sido muy complejo que la gente los quiera como mostrar. ¿Sí? Nosotros hemos desarrollado, ya tenemos un largometraje de que hicimos en, en, en Colombia en la primera parte del viaje y ahora estamos haciendo una cosa que se llama Microsueños para viajar en motocicleta, que son cortos experimentales de 5 o 6 minutos y que hemos ido nosotros buscando nosotros mismos la manera de mostrar, porque si no, no es, si no es muy difícil, porque si no se cree que solo es el error, el error, pero hay que... Hay que darle también un contexto alrededor del mismo trabajo que nosotros hacemos y el estar nosotros presentes mostrando ha hecho claro. que por lo menos las puertas se abran más. Sí, está fantástico. Y, y sí, sí tienes razón porque esto del contexto bueno es importante. A, a veces no se puede cubrir tanta cancha. Nosotros mandamos las películas, pero, pero por ejemplo hay una, hay una película que está en la selección, en la gira ultracinema, de, de que hacemos cada año, una selección de cortos mexicanos experimentales, y los mandamos a donde se pueda. Este año hay una, un corto que se llama El Peticionario, que es simplemente un, un ejercicio literal de fan footage, el tipo encontró ese rollo de película, lo, lo digitaliza y lo muestra tal cual, y el rollo no tiene sonido, y nos contaba que ha sido un ejercicio muy interesante interesante, cuando lo exhibe eh, eh, en un marco experimental, a lo mejor no es, que, pero que sí nos pasó acá en Tepoztlán, lo exhibimos, de todo la gente está acostumbrada a que tienen sonido las cosas, ¿no? O sea, algo que no tiene sonido está mal. Entonces, escuchar el, el cuchicheo de las personas, ay, ¿qué pasó? No sé, sea, todo eso es muy interesante, y, y viene, viene, viene con esto que dices, ¿no? De repente sí, sí, sí es importante pues, ponerse un poquito en contexto, sobre todo cuando no... Cuando no están tan acostumbrados, pero, pero bueno, no siempre se puede. Qué bueno que ustedes sí, antes de que se me olvide, pues las puertas de Ultracinema están abiertas para, para estos proyectos, así que cuando quieran compartírnoslas, nosotros acá, ahorita está la convocatoria abierta, claro que sí. pero además tenemos nuestra sala de cine, que es en donde está justo ahorita exhibiéndose, nuestra sala de cine virtual, que es justo donde está exhibiéndose el desierto de Simón. Cuando quieran, acá, acá podemos abrir un espacio para, para exhibirlas. Buenísimo. Tengo muchos cortos muy raros, muy experimentales. Justo había, también había trabajado un poco con, con la lectura de, de una carta astral, pero sí la incorporo ahí este, y empiezo a hacer como animación de esa, de esa lectura de carta astral en relación a, a un rollo con mi papá. Luego se los envío para ver si, si, si soy este, acreedora este, a poder ser este, parte de, de Ultracinema. Pero... Pero, pero sí, sí es muy padre cómo la gente estamos ya muy acostumbrados a la sonogenia, ¿no? Y eh, cómo vamos siempre dándole un, un valor al sonido y, y esperamos siempre estar estimulados o cobijados por la narrativa sonora, cuando finalmente a veces lo más importante es lo que se dice con imagen, ¿no? Cuando ya no lo puedes decir en imagen es cuando entra el diálogo o entra el sonido, pero si lo puedes contar meramente desde, desde la ilustración de la imagen, son experimentos muy atractivos, ¿no? Que, que bueno, la sobreexplotación la sobre del sonido y la sobreexplotación de tanta, de tanta tecnología también nos hace exigentes o nos ha acostumbrado, no todos, ¿no? A, a tener como todo el combo cuates y que, que el sonido sea muy prolijo, muy limpio, que sea surround y que tenga muchas cualidades que, que, que son buenas, ¿no? En, en cierto momento y funcionan para ciertas cosas, pero a veces no son necesarias. Y bueno, hasta aquí mi reporte, Jacobo. Perdón por tanto. ¡Ja, <risa> Ya me por qué me invitan. <risa> ok, ok. Gracias, Vasiliano. Viene, sé... viene, viene a cuento una frase de Robert Bresson que decía que, decía que, que lo más maravilloso. Cuando muchos a, autores decían que lo peor que le pudo haber pasado al cine fue la, la, la, la invención del cine sonoro, Bresson decía que lo más maravilloso. Del, del cine, de la invención del cine sonoro, de la llegada del cine sonoro era justamente que gracias al cine sonoro se inventó el silencio, entonces yo creo que es algo como bien bien interesante y, y, y me acuerdo de uno de los estrenos de esta última trilogía de, de la guerra de las galaxias en, en las cadenas de los Estados Unidos de los cines había un letrerito en, en la taquilla que decía de tal a tal minuto la película no tiene sonido no, no crea que está no crea que está defectuosa no entonces porque mucha gente salía y decía ya ya se ya se arruinó el sonido no entonces yo creo que yo creo que estos estos trabajos eh, donde el sonido el sonido y el silencio es parte integral pues pues también son como un pues de pronto, a lo mejor me voy a ver muy exquisito, pero es un bálsamo de pronto para los oídos, ¿no? De pronto es como. Es un, la, la es un personaje exquisito y fifí, maestro. No pida pues, perdón por eso. Bueno, está bien. Este, y, y, y, y yo creo que hay una cuestión bien interesante porque, bueno, Basilia, que viene del, de la disciplina de la danza y, y el trabajo de Laura. En, en, esta, en esta ocasión tiene mucho de performático, a lo mejor de dancístico. Se, se me figuró de pronto como estas correspondencias cinematográficas. No, no sé, Laura, si nos quieras platicar un poco cómo llegaste a esta, a esta cuestión de lo, de, de lo performático en este trabajo. Y acaba de, Micha, de, de, de, de mandar saludos, este, ¿quién era el Mau o cómo se llama? La, la, la, Mau, Mau. la Mau, que nunca, nunca se ha dejado ver, pero bueno Laura, el micrófono es tuyo Mira, yo eh, inicialmente sale la convocatoria, veo la peli y empieza pues la cabeza a, a agarrar cosas y lo que como que lo que es significativo en, esa, en ese repensar ese lugar del cuerpo en la película. Eh, como que parto de, esa, de eso que incluso creo que fue el mismo Buñuel el que, el que habla de, de, la, de esa imagen de, de Simón sobre la columna y, y lo vuelve como una metáfora de una vela que chorrea mierda. Eh, y, y ese cuerpo que, que es un poco como impoluto, pero que es orgánico y que está allí como en la inmensidad y luego pues el cuerpo de la mujer que aparece como, como pecado y como tentación y, y finalmente ese, ese como esa ruptura que, que presenta unuel en su obra de, del baile hacia el final, pues fueron como, como los aspectos que, que empecé a, a indagar en mí misma. Yo, tuve la oportunidad de viajar a Villavicencio, que es una ciudad eh, hacia los llanos orientales, en Colombia, y tenía esto en la cabeza, y me fui de paseo, y me encontré a un Cristo que tiene, como, ¿cómo se llama esto? Que utilizan los médicos, como el estetoscopio, creo que se llama, o bueno, lo que ellos... Eh, estetoscopio. Este, y me, me dio muchísima gracia, porque pues es como la religión y la ciencia ahí, le pregunté a la gente como por qué el Cristo tiene eso, nadie tenía la menor idea. Eh, iba con un amigo y entonces empecé a, a, a crear imágenes con él y ese Cristo allí y ese espacio. Eh, luego nos encontramos un teatro abandonado en la mitad de la casi selva oriental. Y, y también jugamos allí con eso, eh, pero eran como imágenes que, que partían de esa crítica que en mí surgió de, de una visión del cuerpo, del cuerpo celestial, ¿no? de, de una visión que se separa de la organicidad del cuerpo. Y luego me pasó, eh, que siento que es algo muy cercano al, al trabajo de Basilia y al trabajo de, de Michelle, que tiene que ver con, con la, la presencia del baile y, y por eso también carne radioactiva, ¿no? porque, porque es una pulsión de la carne entonces, eh, pues mi ejercicio fue bailar frente eh, a, a esa película que me caía mal al principio, después le cogí cariño a su ¿no? pero al principio sentía como muchas cosas malucas con esta idea de la mujer, tentación del cuerpo femenino como símbolo, un montón de cosas que no solo a México, sino en general al mundo, pero sobre todo a nosotros los países del sur, pues nos afecta tan, tan, tan, fuertemente. Entonces, pues sí fue pues como una unión de cosas, también aparece por allí un maniquí, eso es archivo personal, hay unas cosas que, que me doy cuenta en la charla que tienen que ver con la reapropiación de mi archivo personal, lo cual parece muy interesante. Eh, y, y, y fue hacia allá que, que pensé, eh, esto de la reapropiación también aparecen como una serie de... de espacios que están hacia, hacia arriba, como hacia ese cielo, representación de, de la inmensidad, espacios como edificios, como iglesias. Eh, en Colombia hubo un, una oleada de manifestaciones eh, sociales masivas en plena pandemia y, y pasó algo muy bonito y fue que se tumbaron muchos eh, monumentos de conquistadores españoles. Entonces, eso también me parecía muy, muy interesante, como tumbar esa figura eh, altiva de, de discursos como el discurso religioso, como el discurso colonizador. Entonces, hacia allá se fue. Realmente, mmm, mi aporte es demasiado de, desde, lo, desde la sensación personal. No, no, no soy profesional en audiovisuales, eh, ni en cine y, y mi relación con la cámara es muy desde ese espacio desde el espacio de indagación personal entonces creo que por eso la presencia performática en esta reapropiación, me encanta lo que acaban de decir de la repetición lo sentí cuando lo vi y, y sentí que ahí había un elemento muy, muy fuerte en términos del significado de las imágenes y del movimiento de las imágenes y me lo reapropiaré eh, y, y, y sí, hacia allá se fue un poco esta onda de, de incluir otros espacios y otros personajes y ponerlos en analogía con las imágenes de, de la película. Sí, de, Oye, de, esta... Eh, ay, perdón. Vas, va, va, Antonio, vas, Antonio. Sí, de, de, de hecho, just, justamente esa, esa era mi, mi, mi pregunta, ¿no? Lo, los, lo, lo siguiente por los espacios ¿no? que, habías, que habías grabado y que habías incluido porque me parece sumamente interesante, entonces, eh, y, y luego una exalumna publica fotos de, de Cartagena y digo, ¿Cómo demonios no estoy en Colombia? ¿Qué hago yo aquí? No? Este, entonces yo creo que me voy a unir a, a, a Germán y a Jessica y me voy a viajar eh, por América del Sur porque ya me están dando muchas ganas de, de, de andar por allá, ya nada más era eso micha. Que a, a mí me pareció muy interesante esto que dices, Laura, que te asumas como, como no profesional en el, en el ámbito, eso, bueno, a, a, es a discusión, porque, pues, ¿qué es? ¿Quién dice quién es profesional y quién no? Y me encanta todavía más que digas que lo haces, que, que tu, tu relación con la cámara es a través de tu, pues, de tu, de ti, ¿no? De tu formación, de tus de experiencias, de tu, de tu manejo, o sea, de a través de ti, lo cual, pues evidentemente, es, lo hacemos todos, no todos son, son tan valientes como para aceptarlo, pero todos somos producto de lo que hemos, del cine que hemos consumido, ¿no? Del cine que hemos, este y es un poquito la, la bandera de ultracinema, es, o sea, re, reduce, recicla y reutiliza, y uno reutiliza todo el cine que has visto, porque ahí sí. en la, en la, la creación de, lo, de algo verdaderamente tuyo, no, no original, porque nada es original, del podcast más pirata de las redes. Na, nada es original. Una cosa es ser original y otra cosa es ser auténtico, como dice Yarmus. Entonces la autenticidad siempre saldrá dentro de, de, de, de, de tus... De, o sea, si tú dejas de, ser, de, de escuchar tu voz interna, pues dejas de ser auténtico. Me parece muy, muy bonito lo que, lo que acabas de decir, Laura. Tengo, bueno, no... tengo, tengo una pregunta también, este, bueno, ya, ya la Laura... falta, falta Luis Andrés, aunque su corto no, no esté. No, no, es... no bueno, es, es que ahí va, es que, Ah, ok, ok, ok, ya, perdón. este, y, y me surgió, es, es que si no se me va en la onda bien gacho. Eh, me, me, me, me, salió, me, me surgió una duda, eh, bueno, una pregunta, la, la, la Laura ya más o menos contestó en, en ese sentido, pero, pero cuando vieron la, la obra terminada, ¿qué, qué, ¿qué pensaron? Cuando vieron como los cortos de todos los, los demás, ¿cuál fue su impresión? Eso me da, me, me, me, me da un poco de, de curiosidad saber porque de pronto, y, y eso sucede mucho en lo, en lo hegemónico, ay, ¿me copiaste mi guión? Pues no, porque nada, es original, el podcast más pirata de las redes. Y aunque sea el mismo guión, todos vamos a hacer algo completamente distinto. En este caso, Simón del Desierto fue el punto de partida, pero todos hicieron un trabajo completamente distinto al otro. Al, al, al otro. Y entonces, eh, sí me gustaría saber cuáles fueron sus impresiones. Si quieres, empieza Luis. ¿Cuáles fueron tus impresiones cuando viste el, el, el, tu trabajo junto con, con los demás? Perdón que meta mi cuchara, antes de que contestes, Luis, tú, ya platicamos, tu corto no es, no es una reapropiación tradicional o, o regular, no sé, es como otro estilo de reapropiación. Y no, no, no cupo dentro de esta categoría, de esa pregunta que hacía el maestro de la repetición. Entonces aprovechemos que, para que nos cuentes no solo qué te pareció la película, sino por qué decidiste agarrar la cámara y, y reapropiarte tú con actores... De, de Simón del desierto. Muchísimas gracias. Este, pues primero contestaré su pregunta, este, Michael, Michael, y ya después la del de maestro Antonio Wood. Pues eh, creo que sí sigue siendo el concepto de repetición porque creo que tiene un sentido más profundo. Es decir, es, este, pareciera que la historia no se repite, pero a veces rima, es decir... Eh, los problemas de los cuales se supone que estaba criticando a Simón y que al mismo tiempo estaba retomando una historia medieval de personas que realmente que se fueron al desierto, los famosos etilistas que estuvieron ahí perenig perenigrando y haciendo ayuno, haciendo sacrificios, esperando como la salvación del mundo por los problemas que había en esa época y luego Buñuel criticando esos problemas y luego justamente yo observando alrededor este algoritmo que está nomás defendiendo la puerta del castillo hegemónico de las dictaduras del poder y de los medios, pues estamos en el mismo problema, ¿no? Nada más que las armas han cambiado, ¿no? Entonces en lo medieval era la cuestión religiosa, en la época de Buñuel era la cuestión de las luchas ideológicas y políticas, que él era comunista, que él estaba peleando con... Justamente con la derecha conservadora, por eso todo es contestatario en su cine. Y entonces ahora yo veo que nuestra batalla es realmente desde nuestras propias celulares, ¿no? Desde nuestro propio algoritmo que está haciéndonos creer que sí soy, sí soy, ¿no? En realidad quieren que así seas para que tú mismo creas que tú así te creaste. Entonces para mí eso me resulta súper perverso, ¿no? Entonces creo que el concepto sigue repitiéndose. No, es, sigo formando parte de la cuestión de repetición, pero en vez de una cuestión plástica de poner el diálogo y repetirlo varias veces como hicieron mis compañeros, más bien es el concepto de esta, de esta crítica social, ¿no? que creo que es todo el cine de Buñuel siempre ha sido una crítica social muy ferviente. Entonces, eh, pues eso sería como el primer elemento que que noto, no me siento aparte en ese sentido. Ahora, ¿por qué no realicé una cuestión más plástica? Es decir, tomar la película, reeditarla, cambiarle el color o realizar algún elemento. Porque precisamente en el momento que salió la convocatoria, yo me encuentro en el proceso de investigación para realizar mi primer largometraje. Y precisamente mi tema principal es el tema de la vigilancia electrónica que tiene que ver con todo esto que acabo de mencionar del algoritmo. Entonces llega la convocatoria y, y digo, ¿de qué voy a hablar? No, pues todo esto que ya tengo trabajado, ¿no? He hablado con gente del Rancho Electrónico, que es un lugar que recomiendo mucho allí en, en, el, en la Ciudad de México, eh, un conjunto de activistas hackers que precisamente están luchando por el software libre y por la liberación del Internet. Es muy interesante, mencionan, hay que liberar el Internet, ¿no? Y yo la primera pregunta que les hice, ¿liberarlo de qué? ¿Por qué? Ah, espérate, carnal. Y entonces ahí me sueltan todo el asunto, digo, en la torre, ¿no? Entonces, este pues tengo como ese caldo de cultivo, llega la convocatoria y entonces digo, sí, por aquí es el asunto, en realidad el diablo de Buñuel, que era la tentación para evitar que Simón salvara el mundo, aunque no sucedió nada, se lo llevó para otro lado a un fiestón, a un bailongo con un buen sonidero, este, y unas chelas y unos tacos de suadero, lo que sucedió aquí es que dije, ¿por qué no? El algoritmo viene y critica a Simón, ¿no? ¿para quién es el Simón actual? Para mí es la persona que decide utilizar otros medios, no estar en Instagram, no estar en Facebook, no estar todo el tiempo en el celular y alejarse de estos elementos porque pareciera, como para muchos de mis alumnos, que esto es imposible. que ¿Cómo es posible que haya vivido la gente hace 10 años o 20 años sin el Internet, sin el celular, sin el Facebook, que tiene una interminable colección de basura para entretenernos todo el tiempo hasta estar en el baño? ¿no? Es, es, ¿Cómo es posible que esto no exista? ¿no? Entonces, la persona que realiza eso es, es un loco, es un paria, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención cuando le envié el corto a mis compañeros hackers y me dijeron, este, entonces, ¿así nos ve la sociedad? No puede ser. Yo creí que me veían aquí como un agente secreto, salvando al mundo, como nos pone ahí Netflix y esas series esta, esas series gringas horribles, ¿no? No, en realidad me están viendo como un, este, por Diosero, con una ropa en medio de la nada y burlándose de mí y diciéndome, deja de hacer el... Eh, deja de, ¿cómo le dice a Anaí? Le dice, deja de hacer... El, bueno, le dice, deja de hacer tonterías, ¿no? Tómate una selfie, porque tienes que recordar que tienes que formar parte de esta situación, ¿no? Tanto que ya te hice tu página sin que te preguntara y ya te hicimos una película de ti sin que te preguntara. Como muchas veces utiliza Google, Facebook e Instagram nuestra información, somos empleados de estas compañías y ni siquiera nos pagan, ¿no? ¿No? Entonces, este... De ahí vino esa cuestión y pues precisamente acababa de terminar mi semestre y yo les comentaba a mis alumnos, este, si quiero extras algún día, ¿quién se anota? No, pues yo, yo, entonces dije, de aquí sacamos los extras, ¿no? Y entonces de ahí fue, pues pienso cómo son las celebridades ahora para mis alumnos, para la chaviza, pues son los youtubers, son las gentes en las redes sociales, las chicas de Twitch que están mostrando cómo juegan los videojuegos y esas son sus celebridades, ¿no? Entonces yo les dije, ¿qué pasaría si de repente ven a esta celebridad? No, profesor, pues grito, me aviento, me tomo una selfie, ¿no? Me llama mucho la atención que para ellos sea alguien muy relevante tal personaje de internet. Ya después les hice varias preguntas este, para tener más información sobre qué podrían hacer con respecto a Simón. Y pues lo más interesante es que todos los integrantes del proyecto pues, se apropiaron del proyecto. Otra vez, eh, la ventaja y la maravilloso, lo maravilloso que es el cine experimental, que es libertad. Precisamente eh, muchos de mis extras eh, dijeron, ¿y si gritamos esto? ¿y si decimos esto? ¿y si hago esto? ¿No? Y Anaí dice, es que eh, Silvia Pinal le dice, Simón, con una voz así burlona, si yo soy fresa, como una chica del entendido de la, del rango económico que se cree superior a los demás y justamente usa su supuesta liberación económica para demostrar que ella sí trabajó porque ella no es conformista, etcétera, ¿no? Ya sabemos todo este discurso, ¿no? Y entonces dice, ¿por qué le llamo Simón? Mejor le digo, ¡Simon! ¿No? Entonces, ella se le ocurrió hacer como ese, ese juego, ese cambio. Y dije, genial. Y luego mi, este, uno ex alumno mío que se llama Lenin, que es estudiante también de teatro, pues dijo, maravilloso. Yo, este, mira, yo tu diálogo que escribiste originalmente, le cambiaría esto, esto, esto, perdón, pero yo sé que tú eres el director, pero yo veo que, no, no pasa nada, tranquilo, ¿no, carnal, no pasa nada, puedes aportar, lo comentamos, ¿no? Y creo que lo más genial de todo fue que se apareció un caballo de la nada, o sea, estábamos filmando en el Cerro Zapotecas aquí en Cholula, Cholula, Puebla, es un cerro donde normalmente los fines de semana está lleno de gente en bicicletas de montaña y gente que se toma selfies en sus bicicletas de montaña, ¿no? Entonces es como estamos en nuestro entorno, ¿no? Y en el fondo están sonando las campanas de Cholula, ¿no? Eh, que cada rato van indicando la hora y que también inician y la finalización de una misa, ¿no? Entonces estábamos ahí en el entorno ideal, ¿no? Y precisamente en este cerro... Eh, pues teníamos que evitar que la gente se metiera, pero todos así de curiosos, ¿qué está haciendo esta gente? ¿Qué cosa más extraña, no? Éramos otra vez como Simón, una gente en medio de la nada haciendo algo extraño, ¿no? Y de momento, pues sale un caballo, ni ni siquiera me di cuenta porque hay varios cultivos cerca de personas que cultivan nopales en esa zona, y el caballo se acercó a nuestro protagonista y que lo empieza a chupar y que lo empieza a morder. Y, y ah, doloroso, porque ven cómo son sus dientes. Eso lo estábamos grabando yo. Graba eso graba eso porque, por Dios, ¿cuándo íbamos a traer un caballo? ¿Qué tal si es otra forma del diablo? No lo sé. Pero a la hora de editar eh, me di cuenta que sacaba mucho de onda, entonces por eso decidimos ponerlo en los créditos. Pero como la convocatoria justamente implicaba no poner créditos, ya hice mi propia versión con unos créditos en Instagram, que justamente ahí sale como el video que se reproduce solo en Instagram, sale el caballo ahí, ¿no? Que lo muerde, ¿no? Entonces eso me pareció maravilloso, siempre me ha parecido esa, esa cuestión de la apertura de lo que es, pueda suceder, como dices, el glitch de la realidad, del algoritmo, el glitch tecnológico del Adobe Premiere por el plugin que descubrió Adobe que no lo estamos pagando, porque claro, ¿quién van a andar pagando 800 pesos al mes nada más por utilizar eso? Es una locura, antes no se pagaba cada mes. Y entonces precisamente ahora con el software libre, pues creo que tenemos tantas posibilidades y entonces ahora contestando a la pregunta del maestro Antonio Bull, como el hecho de no poner créditos, yo lo que me estaba imaginando y esperando era que ustedes iban a tomar las películas y las iban a reeditar, que iban a ser una película completa, de principio a fin, sin créditos de dónde empieza, cuál parte y de quién representa cada parte, de quién procede. Yo la verdad pensé, dije, a ver qué cosa locochona van a hacer. Yo, yo estaba esperando esa locura, ¿no? Que de momento sale una escena mía pegada con otra y luego de momento regresa. Dije, va, va a estar interesante, ¿no? Eh, por el hecho de que no tuviera créditos. Y entonces ya cuando vi el, eh, la película, no, no es que... No nos dé ideas, Luis, no nos dé ideas. <risa> no, siempre va a haber ideas. Eso es lo maravilloso. La, la es película diferente. está en Creative Commons, entonces siéntete libre de reaportártela ah, y sí. editarla como mejor te parezca. Ah, muchas gracias, ¿no? Y mis compañeros también. Entonces, este, pues ya cuando la vi no me pasó una cuestión de decir, ah, yo esperaba más, ¿qué pasó? ¿Eras chévere antes Ultracinema? No, al contrario, dije, bueno, ahora pueden identificar quién hizo cada quien, está bien. Y este, ahora, como sé cuándo inicia y cuándo termina un fragmento, quiero ver la propuesta que hace cada uno de mis compañeros. Y me pasó como todo festival de cine experimental, Siempre estoy dispuesto a ver qué me va a sorprender, qué vamos a hacer. Empieza un corto y es una, un mundo distinto, empieza el otro, es otro mundo distinto, ¿no? Y me, me gustó la cuestión psicodélica. O sea, justamente el, el, la escena final donde está Simón sentado mientras Silvia Pinal baila con el rock and roll. Eh, es como todo ese sentido, como si todos hubiéramos estado en esta fiesta y estuviera proyectándose ahí Simón del Cierto, pero alguien está haciendo una improvisación, repitiéndolo, volteándolo, poniendo colores, o si ese celuloide le ponen un filtro ahí de celofán, ¿no? Este, y todos bailando, ¿no? Eh, algo así me dio la sensación, como que estábamos haciendo una celebración de esta fantástica película y estoy seguro que, que Puñuel, si lo hubiera visto, hubiera dicho, ah, no me gusta eso, o hubiera dicho, no, lo entiendo, o se hubiera divertido. Entonces, creo que fue muy interesante y cuando se lo mostré a mis alumnos, esa fue la parte más interesante para mí, porque pues ellos normalmente, eh, personas de 18, 20 años, eh, ni siquiera pasa por su mente la idea de que haya cine experimental. Para ellos es cine de arte o cine de, de, de drogas, ¿no? Son una bola de marihuanos que hacen cosas locas con, con las computadoras, ¿no? Entonces, Al, algunos sí. <risa> Algunos, uno que otro, pero sacar la inspiración de ahí, por supuesto, es parte de abrir la mente, ¿no? Bueno, pero este, los alumnos me comentaron ya después de nuestro curso que les parecía que evidentemente el poder de la edición es fundamental en una película. Entonces, que el hecho de que la misma película se haya editado... De, de, con diversos formatos, demostró que una película nunca puede terminar. Eso me gustó, que nunca está acabada, que siempre alguien va a agarrar y va a hacer otra cosa. Entonces, creo que lo que ayudó mucho fue que en el curso les mostré la película de Star Wars de apropiación, esta película que hicieron los fans, que cada 15 segundos, es una cosa maravillosa, se dividieron cada 15 segundos de la primera película y lo hicieron como pudieron, con animación stop motion, con sus primos, con botargas, con cartulinas, maravilloso, ¿no? Entonces vieron eso y para ellos fue, ¿cómo esto es posible? ¿Qué? Disney no les dice nada. No, si Disney les dice algo es que es canónico Por eso no les va a decir nada ¿No? Y entonces este, Ya después de que vieron esta película Sin saber Simón del desierto eh, Eso fue lo que más me dijeron Entonces el poder del montaje Que es in interminable Estamos en el montaje collage Entonces dije, ah, qué interesante Justo cuando estamos viviendo la época Donde las películas hegemónicas Para no decir películas de de comerciales Pues casi siempre utilizan eh, la cuestión collage, ¿no? Tenemos Ready Player One que com combina todo el, toda la cultura popular en una sola película, en entonces Spider-Verse combina todos los Spider-Man, este, o sea, hay muchas películas que quieren meter todo en un mismo lugar al mismo tiempo, ¿no? Y eso que no se llaman a sí mismas experimentales, pero no puede faltar la escena donde alguien está teniendo un mal viaje o lo golpea o sueña, ¿no? Una pesadilla y pasa algo ahí muy interesante. Son las cosas que más me gustan. Pero creo que, eh, ¿saben qué estaría interesante? Que sería una cosa locuchona. Siempre mis alumnos mencionan que el máximo universo cinematográfico es el de Barbie y todas sus películas. Sería genial que hiciéramos una reapropiación con esas películas porque son súper bizarras y surreales donde animales fantásticos hablan objetos inanimados se mueven con las princesas mientras todos bailan y cantan eh, totalmente una locura no entonces no, esa fue no mi suena posición. mal no suena mal suena suena interesante entonces ese fueron el camino para hacer el corto y bueno también hay muchas otras cosas que después sucedieron pero para contestar la pregunta y para contestar la segunda del maestro Anthony Wood, de la cuestión de mi impresión, entonces al contrario, yo me sentí fascinado y siempre curioso de qué es lo que iban a hacer, ¿no? Pero uh -huh. yo confío en Ultracinema, de que siempre va a ser algo locochón, eso mismo mí me Gracias, gracias. A mí me encantó que el ataúd fuera suplido por una caja de, de celulares, <risa> me pareció gracias. enriquecidamente brillante. Pero bueno. eh, justamente es una caja de iPhone, precisamente, que le regalaron a mi pareja para su clase de diseño de paquetes. Tiene un paquete muy bonito, ¡Ah, vamos a tierrarlo ¿no? Entonces, ahí usamos un cordón de hilo de coser, pero gris, porque todo el piso es este, tierra, terracería. Entonces, esa fue la escena más difícil, realmente, porque teníamos que esconder el hilo, porque en todas se veía el hilo, entonces... Teníamos que buscar el ángulo y la luz específica para que el hilo no se viera. Y mi camarógrafo, amante de Gabriel Figueroa, me dijo, claro, claro, profesor, voy a grabarlo en 4.3 como mi papi Figueroa, por supuesto. Y yo sé que cuando usted me llama vamos a hacer una tremenda locura. Claro, yo me sumo, ¿no? Entonces, eso fue excelente. Fantástico, Luis. Gracias. ¿Quién, ¿Quién se anima a contestarlo? Sí, eh, pues eh, yo, yo creo que es muy interesante poder, como decía Luis ahora, eh, enfrentarte cada tres minutos a una nueva propuesta y, y además pues porque acabas de, de también poner como la, tu visión y darse cuenta que hay como en este caso 12, 13 propuestas, pueden haber mil y eso es maravilloso. Es decir, que es inagotable que, la, que lo que el elemento esencial es es o no es una cámara, es el material que está ahí, es material de archivo, es eh, tu posición individual, de tus recuerdos, la forma en que puedas, eh, no sé, eh, enfrentarte a una situación específica, ya sea por una película o ya sea por cómo es todo el mundo, y con esto material de archivo que se encuentra ahí, eh, reflexiones poéticas, reflexiones un poco menos eh, profundas en ese, eh, en ese sentido, pero que nos muestran desde la imagen esa misma capacidad de. De lograr eh, significar cosas nuevas con las mismas imágenes que se pusieron. Hemos dicho, de verdad, el, el, esto de justa, poner imágenes, ¿qué se pone después de que eh, no, cada vez que cambiemos de orden una imagen, todo a cambia, a, tiene un nuevo sentido. ¿Sí? Ya no es igual si el desierto, sino el desierto de Simón, y eso ya es otra cosa. Entonces, eh, pues ha sido muy interesante poderse uno mismo encontrar con otras opciones y que cada tres minutos tengamos una nueva posición desde cualquier, desde una parte así de Iberoamérica, como está propuesta la peli. No, pues muchas gracias, y gracias Laura, porque vi que cuando mencionamos de nuestro corto te gustó mucho, me gustaría preguntarte cuál fue la parte que más te, te, te llamó la atención, creo que a mi equipo de producción, que probablemente van a estar escuchando esto, les encantaría saber, porque también ese trabajo de ellos es nuestro trabajo en conjunto. Mira que lo que dices me pone a pensar un montón de cosas, eh, porque yo desde ese lugar de no moverme mucho en esta onda, sentí lo mismo que, que lo que decía ahora Michael, como eh, que ahí había una ruptura en relación con los otros procesos de reapropiación, porque ahora sido llevado a, a otro lugar esa reapropiación. Y luego tú respondes que no te sientes a un lado porque es una manera diferente de pensar en la repetición. Eh, eso parece un gol. Y, y en general me gustó la propuesta de... de yo estaba como en, en, en la cinta de... Tengo unas imágenes alusivas a esto que me generó la película, pero la reapropiación insiste en mi cabeza, me decía en ese momento, en utilizar este archivo que ya existe esta película que ya existe como las imágenes que ya existen entonces yo hice eh, todo el tiempo una, una conversación con esas imágenes que ya existen o con el audio que ya existía y el que lo hubiera llevado a otro lugar pues a mí me de entrada hubo ahí como una cosa muy chévere que o sea en general a mí me encantó la película ya lo dije pero contigo me pasó eso como de, de sentir que había una ruptura eh, y, y pues todo esto que nos cuentas acerca de, de eso que sustenta, que además salta a la vista, no de esta forma, pues como tan clara como tú la presentas hoy, eh, pues me parece que es como volver vigente eh, este problema de la tentación y de... Eh, no sé, eso me pareció muy, muy, muy, muy chévere. Y me quedo mmm, con lo que acabas de decir, que creo que, con lo que acabas de decir, eh, me sentí mucho más clara en relación con la reapropiación, y es que una película no termina nunca, que está en acabas es de un parecido como que, ¡ah, ya entendí! <risa> porque yo sigo como con mi lucha de entender cómo, cómo es esta locura, ¿no? Y de, de jugar con eso. No, es eh, ¿Sabes, sabes qué, Laura? Es justo precisamente porque, o sea, no solo no termina porque... Eh, la reapropiación es el arte del pueblo cualquiera puede hacerla, cualquiera puede agarrar una película y reapropiársela y creo que es un, un ejercicio que nosotros siempre hemos querido eh, contaminarlos de esas cosas, cuando tú hagas una película libera tu película, que la gente la haga suya, que la pueda ver, no te la guardes, no la enlates, pero además libera tus materiales que no usas porque no sabes a quién le pueden servir más adelante, pero además es un, un poquito mi problema personal con la crítica, o sea la película que tú ves no es la película que yo vi, ni siquiera es la película que el autor pensó. Lo que está criticando el crítico lo hace desde, desde su pedestal. Y, y por eso a mí me parece que la crítica, pues digo, hay, hay, hay incluso a, este, simposios y con, congresos y de crítica y las arañas. Para mí me parece que es, es un ejercicio inútil porque yo puedo disfrutar, incluso hoy, una película que hace 10 años no hubiera disfrutado. O... Ahora veo los clásicos de, de los 80s y los 90s, cuáles cuales yo crecí y me parecieron fascinantes y me hice fan de volver al futuro. Y ahora ya, incluso a, a, en cuestión visual, a lo mejor ya, ya se nota evidentemente, ¿no? Los, los, los efectos especiales, o ¿no? no sé, o sea, esas películas no dejan de, de, de, de, de, o sea, aquí en el caso del cine experimental es, es más evidente, pero para el cine tradicional hegemónico, pues... Pues cada cabeza cada, cada es un mundo, por lo tanto, cada película que tú ves es distinta, ¿no? te llega de hay, hay películas que te hacen llorar y el maestro Bunt como es, es este, todo un ser sensible, pues lloró con Bambi, ¿no? Y a lo mejor a, a gente que trabaja en, en los rastros, ¡ay, es un pinche venado ese, no sé, o sea, pero bueno, nada más para acotar un poquito a, a, a, a esto que decías eh, Laura, porque sí, el cine experimental en ese sentido es, es completamente, ya lo dijo Germán, es la libertad total. Estoy tratando de acordarme dónde vi Bambi y cuándo. Lo este... no, has de seguramente... haber visto en el estreno, la has visto en, el estreno en, en, el, en el Chinese Theater de Los, seguramente, Los Ángeles. Seguramente, seguramente. Eh, quisiera hacer una pequeña acotación a propósito de lo que es de la crítica, porque en ese medio me muevo yo eh, y me parece que... Si no se toma la crítica desde el lugar del pedestal, la crítica es una apertura precisamente a, a esa libertad de, de poder expresar desde la subjetividad lo que pasa con, con las imágenes. Y casualmente um, pasa algo desde que eh, empecé como a conocer sobre cine experimental, pues noté que no hay crítica sobre cine experimental. Y desde Severa Lámpara, que es el lugar donde yo me muevo creativamente, eh, lanzamos hace poco eh, una revista sobre cine, crítica de cine experimental y videoarte oh, colombiano. Fantástico. Y, y quieren un lugar, o sea, no, no sé si voy a, a sonar idealista, pero, pero la crítica es un lugar desde la libertad, desde la democratización, es necesariamente un detonante también mm, entre otros públicos que no se reducen casi siempre, sobre todo con este tipo de cine, a, a, un, a un parche muy, muy de la periferia en relación con la mayoría, un parche académico, un parche especialista, no sé. Entonces, desde allí hemos intentado eh, hacer que públicos como lo que narraba ahora Luis Andrés, ¿no? como que están en otra onda, pues puedan ver eso y decir, qué raro. O, me movió algo o me dormí o lo que sea, pero que hayan otras imágenes diferentes. No, eso suena, suena fantástico. Laura, yo creo que igual te tenemos que invitar después a que nos platiques más a profundidad de, de ese trabajo, porque justo, eh, al menos en, en México, no hay crítica, no se hace crítica de Cine Experimental porque Cine Experimental no se ve, no les, bueno, no se ve como debería, no les importa mucho. Y yo te digo, la, la, la cuestión es que de repente es. Eh, o sea, yo, yo, a mí me tocó en mi, en mi juventud, yo soy fan y redento del cine mexicano, particularmente del de la época de oro, y particularmente del de luchadores. Y yo me tocó leer críticas de los grandes críticos, Emilio García Herrera, Rafael Laviña, todos estos grandes críticos, unas críticas durísimas, terroríficas, que, que en lugar de proponer y promover, pues, tú la y todo haz tu, fórmate tu criterio, eh, era ahuyentarte. Ay, el Drácula, el, el este, Drácula de Doug Browning es la joya y, y este, el, ahí está, ¿cómo se llama? La de? El vampiro palidece, la actuación de Germán Robles palidece ante la de, la de este, no sé, o sea, cosas así que poner incluso a, a, a, a comparaciones que son absur absolutamente absurdas, como que la crítica acá se ha, se ha manejado un poco por acá por esos rumbos, ¿no? Como te digo de, de menos, menospreciar al cine mexicano sí está hecho con alambritos, sí eran foquitos pero aún así las disfrutamos entonces no va, venir, no va a venir nadie uh -huh. con, con, con, que se sube en un pedestal a decirme eso, está, eso sí debes de verlo, este otro cine, hay películas repilantes contemplativas donde no pasa nada durante 14 mm. minutos, pero para los críticos, ¡uh oh, no, son, ay, una maravilla. Mm por Dios. Entonces, por ahí, eh, nada más para aclarar eso. <risa> que, bueno que no, y, y Simón y, estaba Simón estaba en su, su columna, pero pues es un pedestal, ¿no? Entonces, ya desde, ya desde ahí Simón Simón ya, ¿Ya este... Ya se no, sentía sí, superior y nos juzgaba a todos por pecadores. En, en su púlpito estaba. <risa> en su, en Buenísimo. En el, o sea, es no como en la nave de los monstruos, donde hay un empoderamiento femenino muy chido, ¿no? Sí, sí, no, bueno, y sí, claro, ellas son no, bueno. las, ellas son las que dominan, ellas son las que traen a los hombres de la galaxia prisioneros. prisioneros. En un contexto en no, donde no había tanto espacio, ¿no? Y bueno, yo acuso a mi padre de, de estar haciendo un una análisis sobre... <risa> y, más allá del 25 aniversario del Día de la Bestia de Alex de la Iglesia, que es una película que a mí me significó mucho porque también rompe mm. muchos paradigmas y, y crece justo en un, moderno, en un momento post- muerte de, de francisco franco en el que había muchos temas tabú y sirve desde una mezcla de, de géneros para hacer una crítica a la, a la sociedad de masas y también al, a los al fascismo no pero no, no de una manera abierta están ahí el simbolismo muy muy bien in, integrados pero bueno sí sí me queda claro que que que en todos los mundos hay vida, pero no, todos, no en todos los mundos hay vida inteligente. Y bueno, cada <risa> cabeza este, es una arbacoa. Sí es importante eh, empezar a pensarnos desde la experimentación, no desde la academia ni desde el rigor, más desde uh -huh. el lugar de la posibilidad donde se construye todo lo que todavía no reapropiamos y no reorganizamos de no. otra manera. O sea, finalmente, desde hace más de 2000 años, si nos ponemos hardcore, todas las historias están contadas. ¿Mm? Eh, si quieren irnos bajo la, la estructura aristotélica, de todas maneras, eh, ya, ya esa, esa, esas estructuras están rebasadas. Lo importante es, de, desde el punto de vista de quién eh, se mira y cuál es el tratamiento que le das, es decir, ¿Quién se apropia de ellos? ¿Y cuál es el bagaje del reapropiador? que un gran reapropiador será? Dependiendo <risa> este, <risa> del eh, contexto de, de, de, de eso que está finalmente el cine experimental y la reapropiación es algo dado, dándose, que no se termina, que está en construcción continua y eso es una libertad muy profunda eh, y es una... Es un paraíso fiscal de la evasión no. académica post No, bueno, Facilia, hoy estás convertida en filósofa, te voy a, te voy a robar varias frases. Me siento como María, como María Félix, eres un filósofo, un Está muy bien, este... Qué maravilla, qué maravilla que, que pudimos tener esta conversación. Eh, usualmente el podcast dura menos de una hora, pero bueno, ya llevamos hora y media conversando. Entonces me da, me da mucho pesar, pero vamos a tener que ir como cerrando este, este, este programa. pero bueno, fue especial porque justo para, para celebrar eh, eh, la, la, la, el, este, el estreno de nuestra película. Y, y bueno, no sé, Maestro Bonto, ¿usted quiere...? conducir este último, esta última ronda de preguntas? Pues no sé... O ya, o ya se enamoró de Buñuel. Que, perdón, antes de que usted diga su <risas> comentario, otra de las razones por las que escogí la, Simón del Desierto, le decía, una, en principio es porque mi, es una de mis películas favoritas, pero otra porque también tenemos que empezar a jugar a desacralizar estas grandes luminarias del cine, ¿no? O sea, de, de cierta manera, Buñuel es pues, así como que, digo... Al rato, al rato vamos a hacer una película haciendo eh, una película colectiva de reapropiación con imágenes de de Kurosawa, con imágenes de lo que ustedes me digan ¿no? ¿De eh, incluso de, ¿De este, sí, porque digo, al final de cuentas en, aquí en México nos, nos, este, no, nos encanta de repente como que es rendirle culto no es como esta, esta manera que vemos, tenemos nuestro himno nacional que nadie lo puede, se lo puede reapropiar ¿no? si lo cantas mal, te multan cosa que no hacen los gringos, por ejemplo, todos, estoy seguro que todos nos sabemos el himno gringo, porque lo hemos visto en todas las películas de, de deportes de, de, de Hollywood, y hasta en las que no, y lo cantan en ranchero, lo cantan en rap, lo, porque, porque así es como como han logrado que penetre hasta nuestro ADN, ¿no? Pero acá no, acá, bueno, son las grandes luminarias, las figuras. Entonces, un poquito para desacralizar. Y, y me llegó otro flash mientras hablabas, Basilio, que ya lo dice Jimena, ¿no? O sea, la, la realidad está ahí, depende tú cómo la, de dónde pongas la cámara. O sea, tú eres el que, tú, todo el mundo está viendo lo mismo, pero con, donde tú pongas la cámara, ahí, es, la, ahí va a ser... Me, me, Digamos la diferencia, ¿no? Entonces, un poquito es esto, ¿no? Estaba la película ya dada y cada quien puso la cámara como quiso, algunos algunos no pusieron cámara, Luis sí agarró su cámara y dijo, esta es la mía. Eh, eh, eh, Laura agarró su cámara y la mezcló con otras cámaras, sus propias cámaras. Eh, Germán eh, usó esa cámara, otras cámaras, y, <risa> una cámara astral. Y bueno, así la puso a bailar a Simón, ¿no? O sea, es una cosa enloquecida. Que, que de ha sido un, un, una gozadera, yo creo que valió muchísimo la, la pena, el, el, esfuerzo, el esfuerzo, la paciencia que tuvieron para aguantar. Yo, yo había un personaje que me escribía casi cada semana, oye, ¿qué pasó con <ríe> qué pasó con el desierto de Simón? Ya lo van a estrenar, ya no la van a poner. Este, y, y, y de alguna manera, pues sí, sí, sí, estuvimos, les decía, ¿no? Punto de de bajarnos del barco de Simón, pero no, afortunadamente llegó a buen puerto gracias al, al poder pirata. Pero bueno, ya, no sé, maestro punto ahora sí. Yo, yo, creo que, yo creo que Buñuel estaría encantado, o sea, sabiendo y, y, y leyendo sobre Buñuel y cómo era Buñuel, yo creo que estaría encantado porque justamente Buñuel, y eso, eso sí he de, he, de, he de reconocerlo, que es este... Pues, pues era an, antisacro, ¿no? Y, y, y se encargó uh -huh. de ser un iconoclasta en muchas de sus películas. Yo he de reconocer que, pues sí, no soy fan from hell, pero reconozco valores interesantes en sus películas y eso era Buñuel. Entonces yo creo que cuando hubiera, si hubiera visto Buñuel, el desierto de Simón, yo creo que la hubiera disfrutado muchísimo y... y, y y estoy de acuerdo con Laura en ese sentido, disfruté más esta, toda esta serie de, de cortos y de, y de grandes y geniales locuras que el Simón mismo, ¿no? Claro que ahí tenemos eh, un actor como Claudio Brook, inmenso, que, enorme. que bueno, estuvo en, en películas, tanto, tanto de estas películas, digamos, este, de, de arte y como estas películas también de, del santo que muchos desdeñan, ¿no? El santo en el museo de cera. Uh -huh. yo, Ay, creo que, yo creo que era un actor extraordinario, ¿no? Yo el creo castillo que, de la pureza también, que es una del castillo película. El castillo sí. de la pureza. Que, que, que este, justamente como, como comercial, la pieza la, la, el, de, de Marcela Cuevas y Byron Davis que se llama La columna de la pureza, hacen un juego con un diálogo de, de Claudio Brook en el castillo de la pureza y que pareciera que lo está dando Simón desde, desde su columna sí. entonces ahí también o sea, hacer esa, esa conexión no, yo les decía no, no, no. les decía justamente perdón Antonio no, que tú... yo había yo había empezado a hacer una así en mi cabeza no porque nunca me senté a editar justo de lo que mencionabas poner a Simón en su columna pero con los diálogos de, de, de Claudio Brook en el Santo en el Museo de Cera, porque si sí se inventó unos diálogos así como que yo soy un creador y estoy aquí, ¿no? entonces imagínense a Simón ahí trepado, creo que hubiera estado divertido, pero no me alcanzó la vida. En fin, ya, cero comercial. Sí, yo creo que yo creo que yo creo que este ejercicio, este trabajo es es, es bien bien interesante y, y sí, yo creo que yo creo que está muy bien eh, yo creo que el objetivo se cumplió, de desacralizar como estas figuras como aparentemente intocables, ¿no? Entonces yo eh, pues nada más le, le, les agradezco a Laura, Germán, Luis, Basilia eh, pues la, su presencia y, y, y yo creo también que, o sea, si de pronto digo, ay no, me da susto estar en una película colectiva porque me voy a perder, este, los reconocimientos, pero bueno, ya saben, mi historia personal. Este, per, pero yo creo, que es, yo creo que es un cine que, que, que, que ya, ya lo hemos platicado muchas veces, pero no me canso en insistir, yo creo que sería un cine mucho más cercano a nuestra realidad latinoamericana, una, serie, una película colectiva, que, en donde podemos ver distintas perspectivas, distintas maneras de ver, no solo el cine, sino la vida misma, pero que a fin de cuentas nos hermanan en, en, este, en, en nuestro, nuestra región. ¿no? Entonces, eh, yo les agradezco mucho esta, esta charla y que nos hayan develado un poco sus secretos. Eh, me entusiasma muchísimo platicar con con creadores y creadoras de todas partes de nuestra de nuestra región eh, yo yo le he di le he dicho a micha que que, que, que juntemos este no sea sé, una combi o algo así nos demos a la tarea de recorrer américa latina eh, este por carretera hasta donde sea posible y yo creo que sacaríamos un proyecto bien, bien interesante. Les agradezco muchísimo. Eh, yo la verdad estoy encantado de, de poder platicar con, con ustedes y de haber visto sus trabajos en el desierto de Simón. Sí, hay que, hay que invitar a Naya porque creo que su coordinación y su... Eh, su, sus palabras podrían ser como también muy interesantes y si nos faltan, nos faltaron otros sí. creadores, entonces yo, yo, creo, mejor... yo creo que vamos, vamos a hacer una segunda parte con, con el resto de los colegas y ahí ya, ya invitamos a Naya y a sí. Ver qué, a ver cómo... sí, estaría bien padre y bueno, pues gracias y pues, eh, pues eh, les mando un gran, gran saludo y un ¿Ya te vas, o qué? afectuoso abrazo, no, nada más es mi comentario <risa> final Ah, bueno, bueno okay. sí, sí, sí, sí. No te puedes pulsar del zoom, no te puedes ah, ir Ah, sí es cierto, no me puedo ir <ríe> Buenísimo, Luis Luis Andrés, ¿quieres comentar al final? Sí, pues primero quisiera agradecer al Festival Ultracinema Agradecerlos a ustedes por esta, sobre todo esta oportunidad Dentro del mundo del cine mexicano Que pareciera que no existe el cine experimental Que no hay libertad, que no se puede crear me parece maravilloso que tengamos estos espacios, me siento honrado de que junto con mi equipo de producción, mis amigos, exalumnos, colaboradores, tengamos, estemos al mismo nivel que grandes colaboradores creativos, aunque sea la primera vez que lo realizaron, me parece que el realizarlo desde esta filosofía ya están al mismo nivel de libertad creativa que que me parece maravilloso, entonces me siento honrado y quisieran pues mandar una felicitación a mi equipo de producción, que de seguro van a estar escuchando esto y pues vean que pues tenemos espacio para mostrar otras cosas, se pueden hacer grandes cosas y sobre todo en comunidad, creo que lo que mencionaron sobre la crítica, yo creo que deberíamos de pensar más que una crítica desde una figura de poder, debería ser una comuna, donde estamos mostrando todas nuestras interpretaciones y reflexiones para entonces crear un verdadero diálogo. Ah, tú viste eso, ah, yo vi esto, tú viste el otro. Y entonces estemos creando otra nueva película en nuestras mentes en ese momento que estamos siendo de diálogo. Entonces me parece maravilloso que se hagan películas colectivas también, ¿no? No pasa nada, no tengo, no, hay, no debemos de tener ese terror de perdernos porque es que el autor es el que pesa, ¿no? El nombre del artista, ¿no? No, no, no, no, es acto de sacralizar todos esos elementos. Entonces, quiero agradecer que haya esa filosofía de base y muchísimas gracias, Laura, Basilia, Germán, el maestro Antonio Wooding, Michael, por darnos este espacio. Gracias, gracias a ti, Lisandra, por, por atender el llamado. Y si, el maestro Wooding, porque es muy llegó y es este, por eso es no, que, yo todo, creo que todo sea su nombre. Yo creo que no. Yo creo que lo disfrazo de egolatría, pero es otra cosa. Híjole, <risa> mi, mi sesión, mi sesión con el psiquiatra va a estar intensa. Ya, ya la grabaste, si es una película experimental con eso. <risa> wow, pero bueno, sí. sí. <risa> eh, eh, Germán. Sí, eh, pues yo quisiera aparte de ya pues agradecerles de verdad infinitamente por la invitación y porque nos han abierto un poco las posibilidades a nosotros como creadores, hablo de Jessica y, y de es mi propia persona, que debemos ser abanderados de la imagen, no solo de la imagen Full HD, creo que nosotros estamos en el momento para para repensar también desde la edición, como decía Luis en algún momento con sus estudiantes, que la edición es un momento mágico donde se crea una cantidad de cosas y nosotros eh, creo que podemos ser los abanderados de eso. O sea, no tanto la imagen pulcra, la gran imagen, sino la imagen a multiformato y que desde la edición, cuando te sientas en la edición y tienes material, ya sea de archivo o grabado, sin una idea tan clara como un guión, eh, pueden surgir grandes cosas. Yo quería dejar eso como último como última opinión, y pues nuevamente agradecerles. Absolutamente, Germán, porque muy pocos ojos están avesados para distinguir, ya no digas entre 1080 y 2K, entre 2K 4K, o sea, ¿quién tiene esa capacidad para ver? ¡Nadie! ¡No! Es una locura. O sea, la cosa es... Eh, crear con lo que se tiene si, si tienes una VHS, una videocasetera VHS una videograbadora VHS pues haces tu película con una VHS si tienes tu celular, pues lo haces con tu celular aunque, sea, aunque solo tenga lamparita, la ¿no? Eso, ese es el espíritu gracias Germán y pues Laura me sumo al agradecimiento me pareció una experiencia muy divertida me dejaba un montón de cosas, este diálogo, muchas cosas más, y, y nada, que siga pasando y ojalá podamos seguir participando. A todos, gracias, todos y todos. Gracias, gracias Laura. Pues sí, vamos a ver que ya, ya tenemos ahí varias propuestas, de aquí salieron ya varias propuestas para futuros temas de, de, de reapropiación, de hacer películas colectivas. Y ya, ya les contaremos qué, qué, qué más, porque todavía el cadáver está fresco de, de la edición décima, pero ya estamos este, re, re, revivando al monstruo que, que será la, la, la, la edición número 11. Basilia. Bueno, eh, quiero como recapitular algunas cosas. Primero, sí también es importante eso de sacralizar a Buñuel, y bueno, finalmente Buñuel inicia y ve en México como la posibilidad de, de construir el surrealismo, ¿no? Y de, y, de, y de detonar discursos que no eran parte de su época. Creo que hubiese estado feliz. Tampoco soy este mega fan, pero sí me parece muy interesante poder sacar bajarlo de, de del pedestal en el que está. Y sé que hubiera estado que, que, que se hubiera divertido mucho, ¿no? porque era parte de su discurso. Creo que eh, también conver, hay una, una, una línea de convergencia con los demás compañeros, en el sentido de que no se trata de construir crítica. Ya existe un eh, espacio, un seminario de, o pues sí, es un espacio de reapropiación o de poética de la reapropiación. Más bien, yo creo que mmm, lejos de la crítica, empezar a, a, a pensarnos sobre la poética de la reapropiación, lo que se puede construir a partir de... Este, más que, que empezar de la crítica y bueno, agradecerles por siempre dejarme hablar porque no sé si tengo algo bueno que decir o me gusta el eco de mi voz en el cerebro agradecer este espacio y agradecer citando un diálogo de una película española ochentera que un día huyendo de mi vida me topé con la suya Antonio, Michelle y me cambiaron les agradezco mucho agradecer el estar aquí y somos consecuencia, somos consecuencia de lo que hemos caminado, de nuestro tránsito, de nuestro capital visual y también de, de vivir al margen, ¿no? Finalmente somos, somos disidentes y, y esa disidencia eh, nos ayuda a repensarnos y repensar lo que, lo que se nos presenta y eso siempre va a dar otras nuevas posibilidades de construirnos y de repensarnos. ¡Amén, hermanos! <ríe> Fantástico, Basilio! Sí, en resistencia total contra el, el, el, la avasallante eh, publicidad hollywoodense. Aquí, aquí andamos tratando de, de voltear, de hacer que la gente voltease otras miradas. Y bueno, pues yo les quiero reiterar su agradecimiento por compartirnos su trabajo. Por eh, estar en este podcast y al mismo tiempo invitarlos. Ustedes saben, conocen o intuyen que hay algún espacio en donde podamos compartir eh, nuestra película. Estaría fantástico que, que nos, nos, nos lo hagan saber. Por así que ahí está libre. La pueden bajar, reapropiarse, la pueden hacer su propia versión y, y pasarla. Creo que un ejercicio lindo estaría, sería interesante que pasáramos eh, en algún momento de la vida. Simón del Desierto, seguido de El Desierto de Simón, y ver qué dice la gente, ¿no? Creo que esta estrella buenísimo, pero bueno, ahí está la peli, es suya, hagan con ella lo que, lo que les parezca correcto, y, y pues aquí, aquí andamos, ya, ya les, les decíamos, estamos planeando la edición número 11 de Ultracinema, a ver qué, qué, qué resulta, seguramente lanzaremos otra convocatoria igual de enloquecida, pues esperamos que se, que se sumen y si no de todas formas eh, está abierta la convocatoria para Ultracinema, cinema eh, para que hagan hagan eh, eh, pues ahora sí que nos manden nos compartan sus, sus otros trabajos aunque no sean de colectivos o lo que sea y eh, un comercial eh, dejen no estoy checando mi calendario porque se supone que ¿no? este capítulo así sa sale el próximo jueves eh, 26 de, de mayo, o sea, hoy que están escuchando esto por primera vez, es 26 de mayo. Mañana 27 tenemos una, un pastel, una cereza para el pastel que fue la décima edición, que es una eh, combinación entre masterclass, performance y, y, y demás locuras de eh, Travis y Erin Wilkerson, que nos van a hacer un... un este, el favor de, de estar en la pantalla de Ultracinema desde Singapur Haciendo una, ya les digo, una cosa ahí enloquecida Para ya, como la cerecita, del pastel Ahí que no, no se la pierdan Entonces, eh, pues invitarlos Insisto que, que sigan, sigan de cerca las actividades Que seguramente se nos irán ocurriendo Aquí el maestro Boon también es un hervidero de ideas Por eso se está quedando calvo Y nada, nos escuchamos en la siguiente eh, aquí, este, ya nos dimos cuenta que nadie nos escucha, ¿verdad, Maestro Wood? Nadie escucha el podcast. Uh, pues, eh, pues ya ves que mi mamá ya me regañó, entonces, este, <risa> por lo menos ella sí. Bueno, pues eh, les mandamos un saludo a todos ustedes desde donde quiera que nos estén escuchando. Y pues eh, nos vemos, nos escuchamos en la, en la que sigue. Adiós. No se vayan, no se vayan.